Vale, anciana, cuéntame tu vida hoy oh, en el diario de la Patricia Madre mía Damos gloria eh, Hola Qué guapo qué Te has matado a miles eh, de tus posibles hijos tuyos Qué gancho, tío, qué que te trago me voy a Eh, ¿me escucha? ¿Anciana? ¿Eres tú? Esta es la anciana ah, que me habéis dicho, ¿no? Benito, Benito Camela, ¿no? Espere, habla de Rose ah. Está aquí Rose, Rosie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 Qué gráfico, chaval. Está muy guapo, Álvaro. Es una película, tío. haciendo es <ríe> ese superar a madre esa mujer, cabrón, tío, este, hermano. Te, me, me flipa, Álvaro, te lo prometo. No, o sea, te, cuando te, te, te, te ataca todo, en plan, Miranda. no sé, muy disfrutable Replica el juego, tío. Campaña. 2021 sí, pero es, pero es increíble porque Álvaro, campaña. al igual que muchos de nosotros, campeón <ríe> de Starry, hemos vivido los Resident Evil como incluso mi hermano. Ellos sí que lo han vivido. O sea, <ríe> la es <Ola> cool <ríe> de los juegos, ¿no? Malta, mi hermano... Nosotros somos más pegue que ellos, pero si es increíble, mi hermano, eh, cómo ha cambiado todo, tío. me flipa, o sea, es flipante. Yo, eh, no sé, estoy, estoy flipando con los gráficos con el pique, ¿no? Que tenía muchas ganas de jugarlo, ya me creaba, ¿no? Mucha. ¡Ah! Como ansiedad por jugarlo, te lo prometo. Verte así, igual a eh, esta cámara extraña, máquina de escribir, vale. Ahí hay algo, tío, o sea. O sea, ahí hay. ¡Oh! Me cago en panete. Oye, oye, papi. Oye, papi, ¿usted quiere? ¿Usted quiere usted quiere pelea? ¿Usted quiere pelea? ¿Usted quiere el, el mono borachín? ¿Usted quiere pelea? ¿Usted quiere pelea, papi? O un estilo de manti Un estilo de manti puñeta Ven, ven, ven, que te va poco, ven Ven, ven Es el viento, ¿no? El, el viento El sauce bozador, ¿eh? Ah, Fortnite Me cago la leche, ¿eh? Va, me, me voy por aquí, me voy por aquí A ver si me ataca el hijo de pu. Eblo Cristiano Venga, ven, venga, ven, que me acuerdo de ti en la demo Ven, ven, ven, ven Toma, perro ja, ja. Ven para acá, ven, que te vea poco A ver si sabes escalar Hostia, que si sí sabes saltar Vale, va, ah, cuchillo, gente Dos golpes y cubrirse Dos golpes y cubrirse, eh ¿Vale? vale, vale, cubrirse Vale Vale, hostia, que nos quita vida, bro Nos quita vida Cubrirnos, lol Sí, ya. Vale, ya está Ya está, o sea, parece que lo tengo Tío, ¿por qué suena así, bro? Que cague, Dios mío ¿Cuántos años me he echa papá? Eh, ahora mismo 15 años Entonces nadie juega conmigo, y que Ari. Yo es que ahora no voy a jugar campeón al Fortnite, y la verdad Alto pique que también tengo ahora mismo al Resident Evil O sea, primera parte Y llevo una hora solo, o sea, tengo muchas ganas yo te echamos el 18 y 20 que gachón tío Le reventó la cabeza Sí, Jeffrey Estoy utilizando un mecanismo En plan, me cubro y le pego Me cubro y le pego ¡Dios! ¡Lol, tío! Es que, claro, no lo veo No lo veo a mis hermanos Entonces Vale, creo que se ha ido volando, ¿eh? A ver si viene conmigo para acá, tío Que tiene que venir para acá, tío El perro no viene, ¿eh? Sí, sí que viene Vale, ya está, Dios Madre mía, tío, la liamos, ¿eh? La liamos, ¿eh? Bro, te devolverán, eh Te devolverán, gracias eh? a los dedos, puede ser, campeón Alberto, puede ser O sea, yo creo que sí, que puede que, que haya algún tipo de magia eh, Maquiavélica de Resident Evil Que nos haga, eh, básicamente, regenerarnos los dedos Puede ser, ¿eh? Pero de verdad que, que, que kringue, ¿no? El pobre hombre está como súper demacrado ya, literal, ¿eh? Súper, súper demacrado, hermano. Aquí tiene que estar el otro, ¿no? ¿Dónde está, bro? Vale, vale, vale. Literal, ¿no? Vale, vale, vale, vale. Oh. Vale, este no me ha gastado balas, chavales, ¿eh? No ha gastado balas. Que viene mi tío. Toca la gaita y se marcha. ¿O oh, sí? ¡Hostia tú, tío, tío! ¡Me ha mordido! ¡Hijo de puto! Dios Dios Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Me acaba de reventar, tío! ¡Ah, pues va a tu casa, pesado! ¿Eh? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa a la cabeza? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pendejo viejo? O sea, qué guapo se convierte en sal, tío Ese sí, papá versión hombre lobo eh, rateando en la hierba ¡Me encanta! Papá, ¿eh? ¿cuántos años me he echa? Pues eso, aproximadamente Manu, eh, tanto Manu como tú como San ahora mismo, pues seguramente tengáis unos 16 años. Gracias por el piropo, eh, pero tengo 20, en serio, 20 años. Hostia, qué cheto, tío. Me cago en la leche, qué ¿eh? gachones. Haceros caso, no lo sabía. ¿Por qué me saldrá algo aquí en plan. ¿Esto qué es, tío? ¿Equipar? ¿Acceso rápido? ¿Examinar? ¿No? Si algo me pone en la, en la escopeta, ¿examinar? ¿Eh, nivel. ¿Algo tiene, no? ¿O no? Si atina hasta las balas, tío, ¿os imagináis? Puff, 14 No sé, ¿eh? Yo, yo me creía que sobre esa edad, básicamente Que teníais, ¿eh? Fuera de coña Creo que no se podía abrir, ¿no? Necesito chiquito, qué grande No pasa nada, campeón, hostia Soy yo, bro Soy yo, vale Me acabo de cargar a todo el mundo Voy a ver qué pasa Porque por aquí me he dejado cosas Un momento, gente O sea, antes de nada Antes de nada Voy a buscar una caja que he visto Que he bicheado la caja esa Pero de tres metros el tirón, monedita, papi Y creo que no me dejo nada Respecto a chatarra ¿Qué pasa aquí con el viento? Que te cogí y te reviento Madre mía, arriba y todo, ¿eh? Literal, esto que es para entrar por la casa Por la puerta, ¿no? otro eh? Otra de esta de, de oh. paja, tío Es que la leche Eh, hola, toc, toc Cierra la puerta Por favor Me los he cargado picha. Bueno, eh, eh, ya me entiendes. <risa> los he reventado Guapísimo Quieto ahí Si, sí, haces el padre loco ese, wey, de... guacho Vale Tranquilo. Se el padre loco, ¿eh? No voy a haceros daño Se el padre Solo bien loquito Solo me de ver a gente normal ¿Habéis visto a más supervivientes? No Están en casa de Luisa No responde. ¿Quién será Luisa, no? No cerrada Calla Ahí pasa, chicos Ahí pasa que ahora Me encanta, tío oh, Qué de tío Da nah, la, nah, pero sí que había Sí que había, ¿eh? Debe vale, salir. ¿Cómo, ¿Cómo que hay? ¿Lobo? Si me los he cargado no. yo, ¿vale? Guiño. Un monstruo le atacó. Se está desangrando. debemos ¿Sí? ir a casa de Luis. Pues mira ¿sí? mi mano. Mira mi mano. Que me la ha mordido. Que me falta co... un par de dedos. Tengo tres dedos. Parece, parece que soy el de los Simpsons. No, me cago la leche. ¿no? <risa> ¡Kingfrogs! Eh, muchísimas gracias y bienvenido por ese megapolo, Bernardo. ¡Ah! Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad. Pues como en Twitch. Buenasera, mi hermano, cómo estamos, super King Frog. ¿Cómo va este lunesillo ¿Sí es poderoso? Aquí estamos en el RSN -E por fin, tío. Aprovecha que creo que hay una cama. Serio, preparado, ¿mí ¿Podré poder dormir ahí? No creo, ¿no? Nada, nada, no, no hay nada. O sea, no, no, no me puedo llevar nada. No me puedo craftar nada y Muchísimas gracias de nuevo, Kingfrog, por ese megafolo Bonardo Que por fin ya hemos podido eh, Llegar a pillarnos en Resident Evil eh, esto, pues, pues, Podemos pegar un parchazo bueno, tío No tengo yo toda la manivela esa Vale Ok, esto me, me acuerdo del demo Ok, o sea, por eso parece que lo estoy haciendo de forma fluida Pero es porque me acuerdo del demo Sé que aquí no había nada, o en el demo sí Ah, mira, pues mira, hostia, qué bien Del tirón, oh, hostia mm, Tengo tantos productos médicos Ah, no, pues, menos de lo que parecía Papá, eh, estar con la mujer. Eh... Esa, ¿no? La hemos dejado ahí con el anciano. Bienvenido, te un dorito. Me encanta, tío, que Jeffrey. Qué bueno. Eh, vale, nada. O sea, literal. Voy a buscar el otro puzzle. Eh... Agárrense que viene en curva. Agárrense que viene en curva. O sea, no hit. No, no, ¿Os imagináis que me hagan Evil no, no hit en un futuro. Vale. ¡Hola! Está cerrado por dentro. ¡Hola! Tengo que ayudar a entrar a esos dos. ¡Ah, es verdad! Estoy empanado. Necesitaba quitar rojo Y estoy empanadísimo, tío. Se lo prometo Súper, súper preparado Me cago en la leche ahora. Vale, espero que me dé tiempo a limpiarme las la gafas Por favor, esperemos <risa> Ese hombre me claro, da malas pinas, ¿eh? Claro. Literal, ¿eh? Ah, de nada. Madre mía, tío Qué macaco, ¿eh? Fucking macaquiño, tío Vamos, clerfarsa. Es en la clerfarsa, ¿eh? De este Resident Evil Vale, vale, no, no pasa nada salvo. Sí ¿Verdad? Sí Mejor que ahí fuera seguro A sí, ese hombre le pasa algo en el cerebro, ¿Eh? tío, ya, ¿eh? ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... No hay nadie El hombre parece el del Lefordea, ¿eh? os Lo prometo, gente Padre Ayúdame Parece el del Lefordea, os lo juro ¡Tenemos que entrar! Qué puntazo, tío Vamos, vamos, vale Yo le pego, le pego aquí en la puerta ¡Señora! Fus, mira, ella Hola. quiere estar conmigo. Y la ¿Hay que hay gacho, tío. ¿Te imaginas la, no te la, la piba esa? No, nah, pero eh, no creo. Yo abre, que, soy que... yo, Elena. Dios, ¿y de tú, Luisa, cómo abre la puerta, sabe? ¿Será Deja perra? De gritar. Te oirán los monstruos. Julian, cálmate. ¿Quién es? Un amigo. ¡Atrás! Padre, por Dios, Julian, déjanos entrar. No, olerán la sangre, nos pondrás en peligro. Mi padre se está muriendo. No es mi problema. ¿Qué está pasando? Madre esta mía Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo Vamos, esta gente son nuestros amigos Venga, entrad Madre Miranda, usted está loca, ¿eh? ¿Os sea, ha dejado entrar usted un, un, un señor con un machete en casa? No ¿Y a mí? ¿Que me faltan los dedos? Uh, Señora, que no puedo jugar no. <risa> sí, Madre Miranda Julián, por favor, haz algo útil y ¿A Me, vigila, me perros arnosos Que parecen de los Looney Tunes Venga, no me apunten más, pisa, yo también tengo Bien. una escopeta, ¿vale? Vale, cabeza Selena, confía en ti yo también. Entra, Ethan. Yo también confío en ti, señora. Vaya casita que tiene, eh. Underground, Hostia, eh. Cuando te mirar. puso la escopeta a la cara tiene tanto gráfico que puedo ver el interior. cañón. en serio se podía ver el interior del cañón. Te lo prometo, Jeffrey, que no. Ni, ni de coña me, he, o sea, le he echado cuenta, ¿eh? lo prometo. Que estaba mirando de la cara de panfilo que tenía el pibe. Eh, han muerto a colarse, se han llevado más eh, ganado yo creo que... Eh, no creo que consigamos sobrevivir al invierno Ernest ha desaparecido, no sabemos dónde está ¿Es posible que Madre Miranda nos haya abandonado? Pues sí, eh, viva Sí, sí, no, todo está... eh, Es que estoy embobado con el juego, lo prometo, estoy súper, súper embobado Literal, ¿Qué, ¿qué pasa, bro? Esto se parte Y yo, pero me deja pasar, picha ¿Qué te pasa, señora? Que tengo un cuchillo en la mano Señora, señora, señora... Señora... señora eh. ¿Qué le puedo robar en su casa? ¿Qué le puedo robar en su casa? ¡Hostia! es el sonido que tiene? Los demás esperan. Sí, los demás esperan. Sabrá Dios la que nos va a dar ahí. El bicho ese, es que seguro es este? que se va ¿Un vas a transformar algo. La historia de los hombres lobo, ¿no? Se supone, ¿no? Básicamente, si te muerde un hombre lobo, te tienes que convertir en un hombre lobo, ¿no? Se supone. Vamos a ver qué pasa con ese ¿Sí? pibe, si no le tenemos que partir la, la cabeza. ¿Para no guardaste la partida? ¿Sin sí, ¿Sin ¿Sin sí, se sí se la he guardado, se guardado se menos mal Jeffrey, campeón el Dudo que nos maten, eh Te da bastantes facilidades el juego los a la hora que quedan... de jugar Tienen mucha que ¡No medicina. queda nadie! ¡Un pobre! Imparto, ¡Madre mía! ¡Una estúpida! ¡Llorona! ¡De mierda! ¡Y tú! ¡Dejando entrar a un herido! ¡Y a ahí esta parte en el demo! Si ¿Y esperas que sigamos a salvo? Ángela Bat de 636. Muchísimas gracias por ese mega follow, buenardo. Eh, espero que disfrutes es del directo y de, like la DE las grandes personas que forman parte de esta gran Real像... comunidad. Papá, que como en Twitch. ¿Cómo estamos, Ángela? Al... ¿Cómo va este lunesillo con Flowa? En el cual comenzamos por fin Resident Evil B. Yates. Que bueno, está Spencer, pero no lo hemos como tenido que pillar. Deja de dictar, señor. Vaya ah, a la verdura de completamente, Jeffrey, campeón. Bien esta casa. Ha protegido a mi familia literal. durante generaciones Es un borrachín rato, El cabrón ¿Ves? No. Lo que me lo hemos no, clavado, gente Lo hemos clavado Y está lisa a salvo Ese pibe Ese pibe tiene mala cara Ese culo bota mierda ¿Puede decirme alguien ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una aldea Tranquila Y de pronto y Sin de pronto, wifi, coño Que no tenéis wifi monstruo. Que va el LOL muy mal, ¿eh? Y no No puedo jugar ni al Fortnite, con el wifi que, que tiene Aquí de en la aldea Y, y tu marido <ríe> Le han... No. No. Así que ahí fuera. Tu, ¿Tu marido está, está muerto, puñeta? Fue a está parar. muertito, papi. Sí, sí, usted sí. tiene mala cara, señor Popeye Fue a usted. Usted es malvado, ¿eh? Es que Jay tiene un machete en la mano. Por él. No me parece justo, ¿eh? Por nosotros. Muere. Alerta, eh, a los Perdón. nuevos eh, pueden dar eh, ayuda por si sí, el streamer eh, no vio algo. Qué grande, por si te llevas. Sí, qué más sí, máquina, tío. Muchas gracias, campeón Jeffrey. Siempre yo creo que la gente que ha venido siempre ha sido de buena onda. Al igual que, por ejemplo, en el Little Nightmare. Aunque hubo uno oh, entre nosotros. muchos, pero bueno, Juntos, se agradece. Oh, o sea, me siempre me dejo cosas, ¿eh? eso es verdad. Pues me tenéis que si avisar. Te te y si vas, no hay vas. nada, no pasa nada. Por pero si hay, lo no cogemos la luna, la luna de medianoche sobre, sobre la luna. La luna. Muchas gracias, campeón, Super Jeffrey. Me mola que os haya gustado, eh. O sea, ese el... el fucking resident, tío. El la vida. vida. Si ahí ese pibe. Y en la muerte. Damos, Damos gloria. ¿Y tú por qué te Madre tengo que la anda. mano? Usted señor, ¿no? Usted es el que bebe. Bien. El té ya está listo. El té. ¿Me ayudas, Elena, por favor? El té, el té, el mami. La oí antes. Dormiré, eh. oí antes. Dormiré en el cementerio. ¿Vas a dormir? Dorime, a menos dórime, eh. Hazte caso. Está más loca que un cencerro. Sí, usted también, señor. En su devoción. Y espero que la proteja. Mamma mía. A nosotros. ¿Qué, coño, ¿Qué estás haciendo? ¡Saca Llevar, la pistola, puñeta! ¡Estás bien! ¡No! no. La acaba de revetar puñeta. Elena, atrás. Se sabe a corriendo. ¡No! Déjame. ¡Ah! ¡No! ¡Bye! ¡Tráchelos! ¡Ah! Ya le he disparado para nada, loco! ¿no? puñeta. Elena Elena de Troya. He dicho que no. Oh. Dios mío. Lo siento. Elena, padre. Le, Elena le dio duro a su padre. El hombre lobo. No Has hecho lo correcto. Oh. No. Huh. Se está quemando Elena, papi. Elena, no. Elena no puedes hacer nada. Elena ¿eh? se viene abajo las escopetas, retrasar. Te coge la escopeta, fuck. No podías sacarlo. Ya no Madre era. ¿eh? ¡Déjame! Ah. ¡Cállate, no, Elena! Nos vamos de aquí. juntos. Elena Elena, eh. Hasta aquí el gameplay de lo que Ay, era el.. El dep, este, se sí. lo diré. Me cago en la leche. El. La beta, tío. Qué grande, Kiure. Espero que te lo pases genial, tío. Muchas gracias, mi hermano, siempre por el apoyito. Estaba aquí súper abstraído, tío. No el nuevo Resident Evil, que me lo he tenido que comprar, pero está guapísimo, hazte caso. Está súper, está súper guapo. Espero que lo pase bonito, mi hermano Kiure. Me, me quedo con la leche. Que ahora que también eh, se puede salir siempre con conciencia y responsabilidad, macho. Pero siempre, siempre. Vale. Suera tal que, tal que, tal que, tal que, F. ¿Eh? F. Vale, guay Destornillador, puñeta <risas> Vámonos a tope o sea, pero, pero, pero yo me dejaba algo, claro en, el, en la de esta, en la beta Había ahí una, unas balicas de... Enrolladas, de escopeta La verdad es que la ha cagado ¿Os imagináis que se podría llegar a pegar un tiro en, en la jeta ese Porque pibe? El fuego avanza rápido Sí, coño, ya ve que se ha rápido ¿verdad? Avanza eh, rapidísimo No puede usarse, ¿pero qué? ¿Eh? Entonces qué tiene que ver de esto niñador, no lo no entiendo. ¿Qué piensas hacer? Pues conducir. Atrás saldremos con esto. Conducir. Me cago la leche. Eh, Acelerar. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. ¿Qué? Hostia Era para allá, era para atrás, era para atrás, era para atrás. O sea, vale, la caga. Marcha atrás, coño ¿Qué? ¡Ah! Yo, no, yo no estoy conduciendo, ¿no? Ethan, ¿estás bien? Estoy bien ¿Qué Déjame coño? Salir. El fuego No hay tiempo Tenemos que subir jo. Madre mía, ¿para eso lo ha hecho? Se dio está tonto, tío Teniendo un vehículo y hace esto, Arriba. tío. Arriba, rápido. Ya, coño. Claire falsa. Vamos. Vamos. Vamos, Claire. no respires el humo. Lo no, sé. le no le puedo pegar, no le puedo pegar. Gracias, Ethan. Sí, gracias. La que tú me haces. De verdad. Espero que tu familia esté bien. Sí, Yo sí, súper bien. Vamos. Aguantarán. Ventanita. Ahí. Esa es la salida. De Windows Chapa. Gracias a Dios. ¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos. No, no nada. podremos con ellos. Son demasiados. Eh, Yo puedo. Eh, no digas eso. Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. Creo que está en ese castillo. No. Está escuchando, ¿no? Aquí ahí viene algo por ahí. Sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras... ¿Padre? Padre, ven, hombre. Elena, no. Ya no es él. Créeme. ¡Elena! ¡Me estoy llamando! ¡Padre! ¡Espera, es peligroso! A luego Elena. vamos ah. ya. Ya no veo, ¿vale? Ah, ¡Aguanta! F por, ¡F por Elena! ¡F por Elena! ¡F por Elena! ¡Vamos! ¡Dame la mano! Y también Salva a tu hija Elena. Vaya Elena Anda, anda que no ¿Tiene, tiene menos luces, Elena, que me quedo con la leche. Inserté música sad. No puedo salvar a nadie. Super tonto, tío. O sea, super tonta, Jeffrey, la piba, ¿sabes? Yo también voy a voy a ir después de que le ha metido un macheta a, a su madre y todo, tío. What the fuck ¿Cómo será lo de sacar fotos, tío? Con tres dedos, chavales, me voy con 3D por ahí en la mano izquierda. De buen rollo, para pedir un taxi, por lo menos, eh, va. Wow. Vamos a ver si por aquí puedo llegar a pillar algo. Son que sea, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Bueno, oh, sí, eh, por aquí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cole! ¡Cole! ¡Pachazo en tres, dos, uno! O monstruo o pachazo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Es una pesadilla. ¿Qué está pasando todo otra vez? ¿Pero qué te pasa, tío, Ethan? ¡Joder! Tiene, tiene usted la cabeza un poco un poco mal, ¿eh? Un poquito mala. ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? <risa> imagináis que entro, vuelvo a entrar otra vez ¡Pam! Eh, ¿Dónde encontraba yo eh, el Caterpie, iba a decir? El puzzle, tío Vale, aquí, si os, re o sea, si os acordáis Ah, el para esto es verdad, eh, si os acordáis del de demo Hasta aquí nos quedamos, le pusimos las piezas de... Está guapísimo el puzzle, tío Es un fucking demonio, tío Sí, bro, ¿y eso? Ah, es verdad, había una persona ahí ¿Quién ¡Oh, es? ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¡Oh! ¡Lol! No ve a Madre Miranda, ¿eh? No ve a Madre Miranda como tiene lo suyo Con la ornamenta ¿Qué coño, eh? What the fuck ¿En serio? Aquí es donde murió el nota Pero no hay nada O sea No hay nada, literal Se desintegra, tío O sea, lo ha quemado, bro Vale, voy a ver Si por aquí hay algo Algún tipo de asterisk Algún conejito Que se pueda llegar a chutear Nada, ¿no? Parece ser que no hay nada eh, Aquí nada tampoco Vale, guay Ese espantapájaro, tío Da mal rollo, bro espanta espantapájaro Da mal rollo, puñeta Si, si, si, si yo parto esto Nah, no pasa nada, no pasa nada. Literal, absolutely. Li li ey, la vieja, tío. Señora anciana. Va, no me deja apuntarle. Muerte. Sí. No me joda La muerte les ha visitado. Está bien loca, papi, eh. Está bien loca usted. Usted, señora, está bien loca. Ese culo bota mierda. Vamos a ver, eh, a tope Vamos a hacer ya el sacrificio con el sacrificio eh, Vamos a abrir la puerta A fuletazo Castillo Dimitrescu, madre mía, tío eh, Vale, pues este era aquí, ¿no? El castillo. Está guapísimo, en verdad O sea, es un puzzle super basic F seleccionado, o sea, ya está, ¿no? Easy Y este de aquí, el relieve de la doncella Higo, eh, acompáñala al psicólogo brutal, ¿eh? Está súper loca, o sea, la anciana está loquísima, tío ¿Qué será de la anciana? O sea, ¿qué, qué, qué cojones va a hacer la anciana, tío? Haceros caso, ¿eh? Sabrá Dios lo que nos va a hacer la anciana esa O oh, qué monstruo es la anciana Creo que por aquí no podía pasar o sí, tío Creo que no, ¿no? Solo sangre y muerte Voy ¿Eh? a ver si con el... Ah, no, me quitaron el destornillador, papi Hostia puta ¡Qué putadón! A ver el mapa por donde nos indica O sea, bueno, ya creo que nos lo hemos hecho todo, ¿no? Vámonos al castillo de Dimitrescu De, de los, eh, bueno, de las vampiras Rumanas esas, tío Vamos a ver Uf, eh, papi Esto está, esto da un poco de cae, ¿no? ¿Podré irme, ir? o sea, Podré irme por el agua Papísimo, tío ¿Eso qué es, bro? ¿Una cuerda? ¿Una cuerda que lleva? A, a esto ¿Qué tal, Yuki? ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Qué pasó? ¿Cómo ha Está bueno, este mediodía poderoso Aquí estamos ya en Resident Evil eh, Bill Gates, Tenía muchas ganas de jugarlo y La verdad es que eh, se ve espectacular Sinceramente, se ve súper, súper guapo Estoy totalmente full pique. Me cago en la leche Lo siento, Yuki I'm so sorry, muchas veces por el nickname es bastante complicado eh, ay, ¿qué, ¿Qué puedo hacer, tío? ¿Para hacer eso rápido, examinar? No tiene nada no tiene nada ¿Y ¿Cómo estamos, campeona Super Yuki? Pues yo creo que eh, con la chatarra Craftear la plancha Para los pozos de agua, o sea, sí, vamos a verlo eh, Craftear era aquí, ¿no? O sea, ey Pero aquí de momento no me sale, campeón Creo yo, eh, creo O sea, me sale o medicamento o, o bala Es lo único que tengo todavía, hostia, creo que he hecho Más balas, tío, la ha cagado Es lo que tengo aprendido de momento, creo, eh, creo Vamos a ver qué pasa en el castillo de Dimitrescu y Yuki, ¿te mola Resident Evil? Que hoy, bueno, el primer día, ¿no? Eh, literal, la primera vez que juego a este juego sin eh, miedo A que finalice mi... Bueno, la, la beta, ¿no? Me equivoqué, no pasa nada, campeón Todo lo malo fuera de eso, Super Jeffrey mm, Vale ¿Qué es lo que se supone? que debo hacer sin hacerlo? Porque me gustaría pasar por aquí, tío Está cerrado, pues vale, por dentro, putada Bueno, nada, le damos aquí a todas Vamos a darle a la farda Ey, es farda Vaya, vaya ¿Quién eres tú, bro? Eh, el cazador es extraño Se ¡Qué guapo! Que no ¡Qué guapo! Debes de ser de los duros Ah ¿Quién eres tú? Oh Mira el poder que tiene Mucho mejor ¡Qué guapo! ¡Lol! ¡Lol, lol, lol, lol, lol! ¡Madre Miranda! Estará encantada <risa> Me ha convertido en un montón de chatarra. No te preocupes, man. es grave Coge tú también <risa> la leche. O sea, ese personaje, Qué guapo, ese personaje mola muchísimo. Es como un Helsing, ¿eh? ¿Qué tal, J Musto? de Musto? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó, tío? What's up? What's <risa> <risa> up? Increíble sugo, tío. Qué coño el personaje este está guapísimo, ¿eh? Es como un Helsing. Súper guapo, ¿eh? A veros casos. Está guapísimo. Un sugo, tío. Es increíble. El mortal no es de utilidad para nadie. Y a mis hijas les encanta jugar. En estos Es más, te aseguro que si entiendes el mortal... ¡Chucky! ¡Pártate! ¡Venga, quiero verlo! Tú solo. ¿Estás despierto? ¡Cállate de una puta vez! ¿Lol? ¿Dónde? Solo quieres joderlo en privado. ¿Qué gano yo con eso? me tiré una chatarra por el Dame culo. No. ¿Te así, eh? Montaré un espectáculo inolvidable. Oh, ¿Increíble? Serás vulgar. ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado. Sí, claro. El... Y si un hombre pierde la verga en el castillo, bla, bla, bla. ¡Ja, <risa> La verga. He oído vuestros argumentos Algunos menos convincentes que otros Paranoia Bye bye, muchas gracias por decisión. ese mega hosting ¿Cómo estamos, mis hermanos? Hola, de si no nuevo, está qué gancho, ¿eh? Madre Miranda, madre, ¿qué o o protestado? Sea, protestado. Si eso fuera real <risa> ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué? ¿Cómo estamos, Su tío? Es Dame el inmortal, qué alegría que ya terminaste los exámenes Me cago la letra. El pico. Los, ¡Y admite tu derrota! Búscate la comida en otro sitio. ¡Silencio! Qué guapo. Y con alegría, seguro los que lo has aprobado todo, andando. arte caro. Yo soy el niño. Super tú eres mal, quien tío. protesta la decisión de Miranda. Pero ¿No sabrías lo que es la responsabilidad de un capitán. Lo estoy entendiendo. A ver si eso te cabe en ese cabezón. Mi opinión no importa. Sí, muy sí, alta. ¡Silencio! Mi decisión está tomada. Se acabó la discusión. Paranoya, tío, los bichos. Recordad ¿De dónde venís. Gracias. ¡Cotiardos! Oh, ¡Y caballeros! ¡Qué alegría! Me va a ir a Gracias por ¡Que empiecen los juegos! Veamos ¿Qué? de estás hecho Ethan Winters! ¡Guau! ¡Alpárate! ¡No! ¡Nueve! Muy bien, muy ocho, high, ¿eh? ¡Ocho! ¡Siete! Y sí, ha sido dormir, Cinco, cuatro, tres, dos, tío. Pobre ¿Cómo? Espera, le bajo al juego. Está petardeando mucho. ¿What the fuck, tío? Me, me, me cago en la leche, ¿eh? Vale, le bajo un poquito al juego. Está súper guay, la verdad. El fucking Resident Evil. Me, o sea, realmente pienso que. La lía del fucking metagame. Que está bastante, bastante guapo. Lo único que... Hostia, eh, esto está... Ta... Esto siempre me raya, tío. Parece que... Parece que solo cuando le doy, a ver... Espera, me, me he rayado. Eh, vale, le doy aquí y lo veo. ¿Va? Ah, no hay, no hay forma. ¿Lo veis? ¿Cómo que no? ¿O sube mito? No, no lo, lo he bajado, lo he bajado un poco, mi hermano. Bye, bye. Roll. Son Uruguay, locos. Son Uruguay, literal, ¿eh? ¿Lol? Eh, vale WTF? Ahora mismo te pongo la puli, hermano, va por supuesto Muchas gracias, hermano. mi hermano, y la verdad sabe que, por supuesto Vamos, que se come que ahora, tío, Qué grande Esto es un bicho este, tío LOL Me acaba de reventar la cara, eh LOL WTF, es como el Demon Soul, tío, Hostia, en serio, qué alegría, me cago en la leche Ese Vival, tío Impresionante Hostia, ¿es, es increíble, brutal Se nota, eh, J de musto Yo tengo solo dos segundos de delay, Qué fucking alegría, Supervival O sea, literal, eh, buenas noticias Frescas y buenas noticias eh, vale por aquí que se puede ver Twitch bien, qué alegría Que ya muchas veces ya sabéis que Aparte, ¿no? El internet sí es lo que muchas veces Como paso yo por abajo, tío ¡Mierda! Es lo que más ralentiza a la hora de ver algo Literal, que lo tengáis que ver incluso A eh, una resolución más baja Eres tan fuerte como dice ¿Lol? Oh, no pensarías que te dejaría ir Eh, hola y Así que ¡Lol! Lol". El grandioso y gran me he quedado flipado. Me he quedado flipado. Cola? ¿Cómo qué? Lol, what the fuck? Joder. ¿Brutal? ¿Cómo me, ¿Cómo me salvo yo de eso? Corre ¿What the fuck? Horrible, me ha, me ha trofeado. Gente, me ha trofeado. Muy bien, disfrutado. Eh, saltar, vale, es que eh, este lo hemos vivido antes. Eh, literal. Paranoia, eh. ¿Cómo coño salgo de ahí, eh, chavales? <risa> A ver, lo has visto algo. Brutal, eh. Horrible, vale, wey. Sí. What the fuck. Eres tan fuerte como dicen. No puedo romper nada, ¿no? Vale, vale, vale, vale, vale. Tengo que entregar a Mona y a Moro. Tía tú, bro, bro, bro, bro. Así es la hora grandioso y sangriento gran final. Increíble. Okay, Yuki. ¡Qué puta es el tallayo de internet! está yendo eh, como el trasero, ¿eh? O sea, Tui también está yendo como el culo, ¿eh? Es decirlo, el Yuki, que también va como el culete. poco... Bueno, pero ya estás de nuevo Para seguir viendo Resident Que la verdad es que hoy Supongo que me pegaré un Cuatro jer ¿Jerarcas? ¿Lol? Eso ¿Es el LOL lo que me ha dado, tío? En Steam Apaga Vale, munición De puta madre Y... Wow, literal Ya tengo mis armas, bro Del Tiri Vale mmm, Super nice No me fío una mierda, tío No me fío un cagarro Y menos de esas trampas, tío O sea, literal Seguro que si piso algo hago algo Exploto por aquí Como muy medieval, ¿no? O sea, ¿soy el entretenimiento de esos monstruitos? Qué guapo, ¿no? Haceros <risa> caso ¿Las ¿La abierto? Literal, GG ¿Qué cojones, tío? O sea, son ciruelas, tío Son castañas, que son? Eh, vale, por aquí estuve yo antes, ¿no? Voy a ver si ahora funciona Vale, sí que funciona, de puta madre Es que me di cuenta de que Alexander eh, eh, Se me va el internet o sea, es paranoia ese, no, no, es intermitente que se os vaya al internet, es súper raro A ver si queréis bajarle la, la calidad o algo al, al directo, si os va un poquillo mal por, por lo que es el internet Tío, ¿y eso, bro? Tío, ¿y eso, bro? ¿Y papá ¿sabes algo de, de Pedro? No, la verdad, yo también lo echo de menos, al igual que siempre os digo, ¿no? Faltáis un día al directo, faltáis un par de días y yo voy a echar de menos, mis hermanos, ya me jodería Voy a ver qué coño hay allí, o sea, yo vengo de allí, ¿no? Ah, vale, sí, sí, sí, vengo de allí, vengo de allí, es por aquí, es por aquí Bien normal, pero no sé nada de Pedro, hace por lo menos un... dos semanas que no se pasa por el directo La otra vez incluso casi estábamos jugando a Resident Evil, eh, el otro, ¿sabes? ¿Cuál era? El 2 el Remake Si esto será monstruo... ¿Qué cojones, tío? Eso nombre... ¿Qué está pasando en este lugar? El lugarcito, papi ¿Qué pasa? Vale, el tirón, una yerbica. Uno nunca viene mal, crasteando todo, ¿eh? O sea, literal, me voy a llevar todo. Pero literal, vamos a ver lo que es esto. O sea, va a viñedos, vale. O sea, ¿qué, qué pasa? Que lo que, que plantáis las uvas, loco, con humanos, LOL. pasó, guachón? Increíble. Estamos llegando al castillo. Esto parece un poco Blood Board, eh. Intro, intro, intro. Ah, amigo, vale, el comerciante, loco. Le he estado esperanza. Señor Winter. Súper extraño el pibe este ¿Cómo sabes en la calle, todo tío. Banearon vale, el chat y eso. ¿Qué dijo? De usted. ¿O qué Fugero hizo? ¿Campeónza? ¿What the fuck? Diría que el castillo parece sospechoso. Sí, y tú también. Este chaval <risa> es el buonero <risa> del Resident Evil nuevo. Mercadoras. Welcome. Aquí. Ah, disculpe, mis modales Soy el duque Hagamos negocios mm -hmm. Armas, munición, medicinas Lo que necesite a su disposición Qué guapo Golosina easy, te lo prometo, Sam Tenía, tenía fucking hambre Mucho hype de, de este juego, la verdad Le he conseguido nuevas chuchas momentito, voy a ver quién de vosotros está conectado Sí que se ve así, día, tío señor Winters. A ver, un momento Sí que se ve así, es raro Estoy rayado a ver, un momento, juego Coño, he bajado eso Qué raro Vale, pero me deja ampliarlo, GG o ¿Se ha What the fuck No le tenía que matar, no, tío ¿Qué coño le pasa? Como que le falta un filito, tío o algo Como que le falta un filo ¿Estoy rayado? ¿Ey, eh, ese se comió en su familia Ok, <risa> es normal A ver, este pavo Pues representará esto O sea, literal Vamos a ver qué le podemos vender, loco Yo creo que la, las calaveras esas No, calaveras O sea, el cráneo de cristal Se lo vendo ya O sea, yo creo que esto es para venderlo eh, le, voy a, le voy a vender una Por si acá En verdad ¿Cómo, cómo le doy, tío? Aceptar atrás no, mierda, no la ha vendido, what Eh... ¿Lol? ¿Cómo? Cantidad AF, aceptar, vale Sí, tío vale. Esto, Dame ley, dame ley nosotros, No quiero saber dónde eh, saca las cosas día, Me encanta, qué gancho, tío Qué gancho es Por 10.000 ¡Lol! Increíble Vale, pues vamos a ver si nos puede mejorar las armas Dios, vale, 6.000, 3.000 ni de fly, loco Como mucho con muchos chavales Me llevo un par de balas, ¿no? Y me ni eso que anda justo de fondo No me jodas, cabrón Qué puta, tío Vale, le di a la D No, a la D Ey Eh, hola Vale, vale, vale Ahora Lo de uno en uno Tengo... Hostia Ya veo Algo más Patrón, ¿sabes? Bueno, pues un par de varillas más Que, que nos llevamos una gran aventura. Era para hablar con el pibe también O sea, este es el mercader De todo el juego ¡Qué gachón, ¿eh? Es como un litter pig ¿Vale? En esa, en esa casita Carromato Extraño Bueno, venga Del tirón Primera rondita Vámonos al castillo Nos vamos al castillo ¿eh? O sea, vamos a liarla en el castillo Esas tres hermanas ahí extrañas Parece muy griego, ¿no? Todo el asunto Qué guapo, tío Vale Del tirón eh, Nos llevamos por boriña No sé por qué Vale, no Eso es que está aquí para, vale F, vale Entrega de, de un varón y tres hembras eh. Madre mía, reunión con la señora de Mitrescu eh, Duque, reunión de negocios Vale eh, Aquí dice, tres hijas, eh, Bela, Cassandra y Daniela Del tirón ¿Podemos ir por allí o vamos a ver el mapa? Vale, entrada o... Eh, ¿Qué? Si entra solo tiene una entrada La verdad, o sea, esta puerta no se va a poder abrir, ¿no? Ah, sí, sí se puede abrir, lol Pues bueno, por intuición eh, voy, a ir a, voy a ir por aquí Por intuición voy a ir por aquí eh, Del tirón, ¿esto qué es, tío? Hostia, 500 así de gratis, bro, ahora Estamos ready de nuevo ¿Qué pasó, chapa? ¿Qué grande ese chapa, tío Qué guapo está el fucking Resident Evil Apenas apenas he, bueno, he avanzado Me he metido ya en el castillo Solo eso Que digo, ah, también está en clase, leñe Y me da cosillas Bueno, ni nada Está muy, muy, muy chulo Está bien facherito Bien fresco también Está cerrado por dentro, ¿vale? Literal, si no, no, Está súper fresco, tío, el juego Se ve muy, muy, muy bien Comido ese Resident, papá Espero que te... Sí, la verdad es que me flipa por eso. O sea, no sé. Hoy me apetecía. Incluso he empezado con Resident Evil y todo, chapa. No, no he empezado ni con Fortnite. No me apetecía hoy. Bueno, a ver si después a lo mejor me da ganas de jugar al Fortnite o algo. Pues mira. Hostia, bajada de FPS es un momento, chavales. No, no, no voy por aquí. Voy a entrar. Ah, vale, no, no, no está cerrado. Chapa, mi pana, cómo está grande. estaban clases, campeón. Super Alex. ¿Qué cojones habrá aquí, tío? O sea, hola. Vale, puertecita. O macetita Nada Y se ve muy bien el juego Gráficamente me gusta eh, A la hora de los combates también me gusta bastante Es decir que los combates son muy entretenidos O por lo menos lo que he visto Me parece muy muy muy entretenido Interactuar, ¿esto qué es, tío? Tiene un pequeño agujero en forma de esfera Vale, pues ahí tenemos que meter la ferillas Creo que lo único que básicamente eh, conserva como tits eh, de, de, base, de, de lo que es el Resident Evil Supongo que será la máquina de escribir, pero todo lo demás como nuevo, tío Tengo un dorito, qué grande sea Alex Está muy, muy chulo, la verdad, está muy, muy, muy facherito el juego Y me alegra también encontrar un juego que sea... Eh, cuarto de... Vale, yo vengo de aquí, qué coño Yo vengo de aquí, sí, ¿no? Literal, ¿no? ¿No vengo de aquí? Hola, qué follón Ah, sí, sí, sí, vengo de aquí Vale, cuarto... De... Vale, eh, ahí hay algo que me he dejado. Ah, vale, el puzzle, el puzzlecito, tío Yo chill Muchas gracias por acompañarme O sea, no sé, no es Fortnite, ya lo sabéis Si fuese Fortnite habría aquí eh, 300 personas Batidito de fresa con unas eh, gelatinitas para miriendar Que aproveche, y gol, eh, suena, suena rico, batido de fresa Hace mucho que no tomo batido de fresa, la verdad Pero tela, pero telita eh, Vale, solo podemos entrar por aquí, ¿no? Ten palomita, me encanta Qué bueno, Nicole, es eh, brutal enmascaran la eh, La cegadora de luz Ey, no dado tiempo, tío Joder, macho ¿Eh? No, tío Busca a tu madre Esa <ríe> so perra Estas son las hermanas de esas vampiras Con una O ¿Lol? Lo más simple y, bueno, que me gustan más? Eh, tostadita con aceite, ya ves, ¿eh? Una tostadita con aceite también me lo comía. ¡Hombre! ¿Cómo quedaría yo por eso, qué pobre? ¿Cómo me llevan, no, con la hoz, tío? Me van a dejar tirado, tío, por ahí. Híjole, ¿De perras, ¿no? Lo no veas para abrir un sub, gente. Diez años, ¿eh? Diez puntos años para abrir un sub, tío. Madre, te traigo una presa fresca. Sois tan amables, hijas mías. ¿Lol? <ríe> Ese Draco Memory, Dios, ¿qué pasa, mi hermano? ¿Cómo ha ido? Aquí estamos Vaya. ya en el castillo, Vaya, tío. Ethan Winters. Te has librado del jueguecito de mi hermano. Bro? Un momento. ¿Puedo? Segundillo, te va la ventana aquí, que flipa. Es literal. Es que literal, tío. No veía un pimiento, güey. Sí, era con memory y pude entrar. Ya mañana meteré Minecraft. Fueis es que no creo que me dé mucho tiempo, la verdad. O margen a ellos. Qué refachero va, eh, va. Va. va eh, Me queda la leche. Ah, que no te dejo entrar, la puta de oro. Veamos qué tiene. Me quería que desperté. se te había dejado entrar.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 pero después, bueno Habrá más que de sobra Para todas <risa> Colgadlo Me va a colgar a mí, soperra ¡Lol! ¡Lol! ¡Pobre hombre! ¡Qué alta es eh, la mujer esa, tío! Cuidado <risa> con lo que Ethan Winter ¡Qué alta, loco! ¡Es enorme! LOL, se va, se va agachando, tío. LOL, What the fuck, tío. Increíble, eh. Guapísimo. Claro, se une más gente, poco a poco. Qué rica, qué gente este Jeffrey. Traco, eh, no sé, eh, asentaron. Bueno, mejor es el que tiene que.